Primero. ¿De dónde vinieron los primeros pobladores de América? Y segundo. Los taínos, cultura y sociedad. Vamos a ver eso. Escuchan a Boriadaka, te contaré una historia. Los primeros pobladores americanos, llegaron de Asia a través del estrecho de Bering hace alrededor de 14.000 años, cuando la última glaciación hizo descender los océanos y se hiciera visible un pasaje que unía las dos masas continentales, Asia y América. El poblamiento de las Antillas Las investigaciones arqueológicas han demostrado que el poblamiento indígena de las Antillas, y por tanto el establecimiento de las primeras culturas, inició alrededor del año 6000 a.C. Hasta el momento se ha visualizado que el proceso migratorio hacia las Antillas se realizó a través de dos rutas. Desde la costa atlántica de Centroamérica hacia las Antillas Mayores, Cuba y la Española. Y desde la zona noreste de Sudamérica, específicamente, desde las costas de la actual Venezuela. En síntesis, los primeros pobladores del arco antillano, fruto de migraciones en diferentes momentos y desde diferentes espacios continentales de América protagonizaron los primeros procesos de interacción y transformación que luego desembocarían en la llamada cultura Taina. Ya tú sabes en Eaboria fueron ...a esta isla unos 2600 años antes de Cristo. Se tiene como un hecho que estos primeros habitantes Llegaron a nuestra isla desde América del Sur. Los Tainos llamaban a la isla, Kiskeya o Ayiti. Así que cuando escuchen, Kiskeya, ya saben de dónde viene la palabra Kiskeya. Y significa, madre de todas las tierras. Los taínos. Eran de piel cobrisa oscura y tostada, nariz ancha, ojos y pelos negros, pómulos salientes y pelo lacio. Vivían en bohíos o pequeñas casas de forma circular y canellis, que eran más grandes y las habitaban más personas. Los taínos pescaban y cazaban su comida. Por eso la canoa era fundamental en el desarrollo de su sociedad. Al igual la yuca que era uno de los elementos fundamentales de su alimentación. El cazabe era el principal plato que preparaban con esta. En la época precolombina, cuando los taínos poblaban pacíficamente la española, esta se encontraba dividida en cinco cacicasgos, con su respectivo cacique cada uno de ellos. Marién, encabezado por Guacanagarix. Jaragua, dominado por Boechío y Anacaona. Maguana, dirigido por Caonabo. Magua, zona muy fértil bajo el poder de Guarionex. Iguay, gobernado por Iguanamá. Son gente, muy sin mal ni de guerra, desnudos todos, hombres y mujeres, como sus madres los parió. Verdad es que las mujeres traen una cosa de algodón solamente, tan grande que le cobija su natura y no más. Y son ellas de muy buen acatamiento, ni muy negro ese, salvo menos que canaria. <risa> Los taínos fueron diestros agricultores, su técnica de cultivo era mediante el uso del montón, conucos, y terrazas agrícolas, para los que desarrollaron sistemas de riego. Sus cultivos principales fueron el maíz, maní, ajíes y algunos tubérculos como la yautía, batata y yuca, con la que elaboraban el pan de casabe. Un um, fui fui yo. Anacaona, oye, ¿necesitas ayuda con la batea? Vamos a darte una mano, que tú dices.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 Conuco, Tajao, Fotuto, Guagua, Guaniqueyu, Guaraguao, Guasábara, Guayaba, Guiro, Amaca, Huracán, Utia, Iguana, Jagua, Jatibunicu, Jíbaro, Macana, Makuto, Mani, Naiboa, Nigua, Orokovix, Piragua, Keni, Sabana, Taino, Tiburón, Yaguasa, Sunsun, Uf, son tantas, así que ya tú sabes, son palabras que están en el diccionario español y son taínas.